Eh, Uno, buenos días. Eh, nos encontramos en el barrio bilbaíno de Irala. Estamos celebrando la segunda edición de la fiesta del pan. Eh, ahora nos acompaña Asís, eh, de la asociación Isangai, que nos va a contar un poquito qué es lo que hacen en esta asociación y hoy cómo están participando en esta fiesta. Bueno, Asís, muchas gracias por dedicarnos unos minutillos. Eh, cuéntanos, eh, Isangai, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, que somos... Uh participando en Zangai para hacer algunos cursos realizando algunos, algunos cursos que nos ayudan a mejorar nuestra vida a mejorar nuestro futuro que me encanta mucho estar ahí porque la asociación ayuda mucho a la gente que no que no, no saben la ciudad de aquí que no que están nuevos aquí estamos ahora aquí participando en una salida de, de de, de, del centro para conjuntar con la gente aquí para participar en las fiestas de, de la ciudad y nos encanta mucho estar aquí muchas gracias y sí, muy bien y qué es lo que vais a hacer hoy qué habéis venido a hacer bueno estamos ahora para ver las cosas eh, que no hacemos nada solo eh, bueno. ver, ver conocer el, el gente aquí ...como cómo fiestan cómo el buen humor aquí nos gusta, nos gusta mucho, hay diferentes culturas aquí, de latinos, de marruecos, y nos gustan conocer la ciudad muy bien. Muy bien, pues nada, eso es todo, muchas gracias bueno, por de dedicarnos el, estos minutillos, y nada, que lo paséis muy bien y disfrutéis del día. Muchas gracias. gracias. gracias.